Hay que ver los REA, ¿eh? Uy, ¿y eso? Desde luego no sé qué canción es, estoy completamente desactualizada Uy, ya te veo ya Los REA, que son recursos educativos abiertos ¿Pero eso, eso qué es? Pues, mmm, recursos educativos eh, abiertos Ah, claro, claro ¡Chicos, cuidado! No lo entiendo Pues mira, son materiales para utilizar en clase, que es canal internet y que cualquiera los puede usar y descargar. Ah, como los libros vegetales. ¡No os peguéis! ¡No os peguéis! Mm, no exactamente. Para empezar, estos son gratuitos. Ay, eso está muy bien. Eso sí, que es igualdad para la familia, porque sí. tela. Chicos. ¿Y cómo se usan? Pues, eh, pues nada, el profesor lo, lo consulta en internet y se lo pasa a los alumnos y trabajan sobre ello. Eh, pero entonces en casa yo, ¿cómo lo puedo ver? Pues igual, como tienen acceso libre, pues eh, tú también te puedes meter en internet y los es eh, ¡Currito! ¡Currito! Ah. Pero vamos a ver, eh, ¿quién, ¿quién los hace? Pues mira, eh, normalmente lo hacen profesores, que lo hacen para sus clases y, y luego lo comparten con los demás. Ya, pero lo que haga un profesor para su clase igual no sirve para otra. Claro, claro pero por eso mismo son modificables, de forma que cada profesor puede coger el, los recursos y los modifica, añade cosas, quita cosas, lo adapta a su aula y luego además lo puede compartir con el resto de profesores para que alguno también se pueda beneficiar. Eh, no lo termino de entender, ¿eh? ¡Chicos! Uy. Pues... Mirad, es como si hago una receta de la tapa de zanahoria Ajá. Yo hago la receta, se la paso a todo el mundo Y ahora cada uno hace su propia versión de la receta Añade ingredientes, cambia las cantidades, la traduce a otros idiomas Entonces de esa forma, cada uno va teniendo su versión Y ahora a lo mejor a mí me llega a gustar más una receta que ha hecho otra persona Basada en mi receta original ah, claro. Y además, si todo el mundo hace lo mismo, pues yo también me puedo aprovechar de las recetas de otros. Claro, y se va mejorando con el tiempo Sí, ¡Qué maravilla! Entonces sí. yo hago un recurso, lo subo ahí a la red uh -huh. y me olvido. ¡Hombre, te olvidas! Siempre se va a reconocer tu autoría. Gracias a las licencias que ya te como, tú siempre apareces como la autora de ese recurso. Ay, ¡Qué cuesta estás! Sí. sí, pero vamos a ver. ¿Y quién lo hace? ¿Qué gana? Pues compartir con las ganas. Eso que se llama conocimiento compartido. Hay que ver lo que está cambiando la educación. Por pues sí. Chicos. Oye, chicos.